¡Hola, que ves, ¡Ay, joder, el micrófono! ¡Ay! Vaya presentación tan horrenda, madre mía. Bueno, eh, chicos, os quería contar nuevos spoilers sobre mi canal y redes. Mm. La noticia triste es que me voy de TikTok. ¿Por qué? Porque soy menor de edad. Y la comunidad de TikTok son tan pesados que me dicen, no eres mayor de edad, así que te vamos a borrar la cuenta el 8 de noviembre. Y digo, pues habrá que hacer algo, ¿no? Hay que hacer una despedida Entonces, he decidido contaros eso. ¡Empezamos con el vídeo! ¡Vamos, intro! Qué bonita la intro, ¿eh? Eh, ahora, ahora sí que edito bien. Bueno, hoy me gustaría contaros muchas cosas. Vamos a empezar por el tema de las redes sociales. Ya me he unido a Facebook, a Twitter y a Instagram. Así que a qué espera, sígueme y voy a subir casi todos los días un vídeo dos semanales, ¿vale? Eh, también me he unido a Twitch. Y haré directos con una recopilación de mis vídeos de, de TikTok que ya no, ya no existe. Y también he decidido crear mi propia web. Os preguntaréis, pero, Calix Gamer, ¿cómo puedes tener tu web? Pues gracias a wix.com he podido crear mi sitio web fácil y gratis. ¿Qué te parece? Gratis, ¿no? Esos de eh, tienes que pagar 20 euros porque sí. Y digo, no, no, no, no, no, no, no, me uno a Wix.com y mmm, hago mi propio sitio web. Así que ya podéis empezar haciendo vuestro sitio web con Wix.com. A ver, mmm, he hecho mi sitio web en donde publico blogs. Y ahí os cuento cosas sobre Carly Gamer, la película, la serie, los libros, lo, lo, el cortilandia para Navidad... Que eso lo voy a contar más adelante de este vídeo. Y voy a publicar también cómo podéis contactar conmigo. Es una increíble web, ¿no? Pues claro, podéis meteros. Eh, se llama carlisgamer.com barra witch .com. Bueno, eso ya no estoy ni seguro. Luego os lo dejaré aquí arriba. Y bueno, sigamos. A ver... También estoy, haciendo, estoy creando mi, mi propia música. La estoy editando con un canal y voy a hacer canciones y las subiré a YouTube. Y luego en la web de Carly Gamer podéis clicar, descargarla y oírla. Unas son remixes de unas canciones de los Beatles o si no de Minecraft y luego ya serán las mías que las estoy componiendo. Y ya la subiré. Que sepáis que para darme apoyo y para la película tenéis que suscribiros. Así que a qué esperáis. Tenéis Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch y TikTok, que no me dejan. Qué pesado en la comunidad, de verdad. Bueno, no voy a decir ningún insulto porque luego los de YouTube me dicen, ¡ay, te desmonetizamos el vídeo! Digo, me da igual. Pero bueno. Mira, como veis ahí está al fondo la guitarra que utilizo para mis grabaciones. Bueno, ahora vamos con... Os voy a revelar cosas sobre Navidad próximamente. Vamos a hacer un especial. Cuando lleguemos a los 50 suscriptores, ya que esperáis, haremos un especial en el que os revelaré muchas cosas. Y aquí os voy a revelar una cosa. Carlis Gamer, la película, se estrena este 23 de diciembre. ¡Wow! Por fin, ¿no? ¿Queréis ver mis orígenes y una historia increíble y mágica? Pues, ¿a qué esperáis? Esperar al 23 de diciembre para que la suba a YouTube y la veáis. ¿Qué os parece? qué bien! Bueno, os voy a contar sobre lo de Cortilano. En esto de Cortilandia, eh, estoy empezando a diseñar diseñar mapas de Cortilandia y los estoy construyendo con mi colección de peluches, de animales, de Toy Story y de cascanueces, que ya lo, habrá, lo sabe el, mi seguidor eh, de eh, GF que yo os podéis suscribir a él, que lo sepáis, es muy bueno, haciendo chistes genial. Y bueno, es... Mmm, Estoy haciendo los planos y cuando ya lo tenga montado, subiré eh, las pruebas de sonido, los distintos espectáculos y el cómo se hizo, que será el año que viene, o sea, la Navidad del 2023. Lo que pasa es que el, el Cordilandia de este año, ya he subido un vídeo sobre él que se llama Cordilandia 2022-2023 Spoilers. Podéis verlo aquí arriba, os pongo un enlace para que vayáis a verlo, está muy bueno. Eh, son fotos, la recopilación de fotos sobre el micordilandia. Luego también tengo el de los cascanueces, que era el de este año, que lo he hecho en plastilina. Y lo tengo en la habitación de ahí atrás, que tengo ahí. Pues es el vídeo que subí de lo de las pruebas de sonido, haré el, el día entero con todos los muñecos. También tengo otro espectáculo que se supone que es una recopilación del de los, de los, mejor muñeco de cada cortilandia y lo sumo todo para que se haga uno, un cortilandia único. Hice dos Cortilandia 2020, el del confinamiento que es un short que hice lo que me imaginé en 2020 y el otro es el que os acabo de contar ahora mismo, que cuando subiera los vídeos lo podéis ver y dar like si os ha gustado. Que también estoy planeando hacer un, un vídeo eh, preguntas y respuestas, así que en este vídeo o en cualquier otro podéis escribir vuestras preguntas aquí abajo en los comentarios y yo en el vídeo os responderé y os encantaré eh, También tenéis un tráiler donde os lo explico, que os dejo otra vez el enlace ahí, que se llama eh, Tráiler Preguntas y Respuestas de Karen Gamer. Y bueno, este ha sido el vídeo, si os ha gustado darle a like y suscribiros si todavía no lo estáis Y darle a la campanita para que Youtube siempre os avise de cada vez que subo un vídeo ¡Adiós!